Ya me llegó uno de mis invitados, eh, está Henry Coronado. Henry Coronado, ¿no? Eh, gran podólogo ortopédico. Ahora vamos a hablar sobre los hongos en las uñas, síntomas y causas. Bueno, en realidad, en nuestro país la gente este, que trabaja tanto, agarra su zapato, ese es su, su zapato chochera, ¿no? Y el zapato lo usa pues mañana, tarde, noche, días de guardar. Entonces, ese zapato está lleno de hongos. Si tú no cambias tu zapato y tienes hongos, no te vas a curar nunca de los hongos. Pero al margen de ese consejo sano que te doy, vamos a escuchar a Henry Coronado sobre hongos. Gracias, doctor. Este, un dato importante. Los hongos aparecen, suelen aparecer según las estadísticas, estudios que se han realizado en el Perú, en el mes de noviembre y diciembre. ¿Por qué? En el mes de noviembre y diciembre porque en esa etapa eleva, eh, eh, cambia, cambia la temperatura del medio ambiente, se eleva la temperatura y las personas que utilizan su calzado pues lo tienen mucho más caliente de lo normal. Y esto inicia la proliferación de hongos. La, la otra etapa donde también se origina el hongo de uñas es entre marzo y abril porque también de lo que está expuesto, ventilado, continúa las altas temperaturas y las personas utilizan un, un zapato cerrado y comienza a, a, a iniciarse esta proliferación del hongo. ¿sí? El hongo que van a observar puede tener varias características, ¿no? un color oscuro en la uña, un color oscuro en la uña o un color amarillo que suele ingresar el hongo por debajo de la uña, en la parte distal de, de la uña. ¿no? Y en algunos casos van a encontrar un hongo color blanquecino, en, en, en la uña, que es esta parte así. Entonces, los hongos más fáciles de poder tratar es en su inicio, en su parte inicial. ¿Qué quiere decir? Cuando ves el cambio del aspecto de la uña, que quiere decir el, el, el color irregular, la forma irregular de la uña, es cuando más se debe abordar. Acudir a un hospital, a un dermatólogo, a un médico general... Porque se va a poder medicar a tiempo y en el caso del podólogo va a poder esfoliar, retirar la parte contaminada y los medicamentos por parte de la vía médica es que van a, van a lograr mejores resultados en cuanto puedas observar la alteración. Vuelvo a repetir, el color amarillo que puede ingresar por debajo de la uña y le da un color amarillento a la, a, a la, a la uña, mayormente hacen una línea, un color blanquecino también puede estar, estos son los más fáciles de poder tratar y un color oscuro. Lo que hay que evitar y se podría recomendar es que se debe cepillar siempre entre los canales de la, de la uña. ¿Para qué? Para evitar la acumulación de dentritus, acumulación de bacterias, que estas con el tiempo pueden originar este hongo de uñas. Mira, déjame tu. Uh, tu uña ahí, ahí, este, oh, préstame tu sí, uña, claro préstame no. tu uña. A ver, ahí está, producción, poncha, poncha la uña de mi pata este, coronado, acá está, ya. Esta parte donde se, una, donde se une la uña con la piel, esta parte se, se conoce como lecho unguial. En este lecho unguial, ahí hay bastante sangre, o sea, allí llega bastante comida y por eso el, el hongo no es ni tonto, ahí se mete. Ahí tiene, tiene arroz con pato, garapulca, leche asada, ¿es? feliz vive el hongo ahí. Okay. <risa> y en los dedos gordos. Pero esta uña crece a razón de, de 0.1 milímetro por día. ¿OK? Entonces, a ese crecimiento, para que la uña crezca todo, tienes que durar cuatro meses en que la uña crezca. Esa es, esa es la razón por la cual tú tienes que tomar pastillas por no menos de cuatro meses. ¿no? Porque si tú tomas solamente dos meses, muere, muere hasta la mitad, nomás muere el hongo. Y como está bien metido ahí en el lecho lechunguía, donde está todo, todo el combo, todo, todo, todo lo rico, el hongo no importa, se vuelve a reproducir. Por eso es que cuatro meses tienes que, tienes que tratar. Ahora, muchas veces no solamente es necesario la pastilla, a veces también tienes que echar ahí lacas, ¿no? Y a veces también tienes que echar láser, ¿no? Y no te olvides, de nada sirve que estés tomando tu pastilla si vas a estar con tu zapato chochera, tu zapato que te has regalado desde primera comunión y nunca has cambiado, entonces ese, ese zapato pues está lleno, lleno de ifas, ¿no? El, el, tu zapato ahora... Vamos a suponer que, que no tienes platita, ¿no? está, está misio, entonces este, eh, el zapato ponlo al, al sol de vez en cuando sí, porque la luz y el, el sol. sol mata al hongo. ¿No? Pero si tú como Luchito Vargas su, su zapato, uno su chochera Lo tiene ahí debajo de la cama es, Todo el día usa, usa este, su zapato Ese zapato pues, está lleno de hongos Por más que tomes pastilla por acá Por abajo te vas a infectar Así que esas son cosas prácticas que tú debes hacer Ya mi querido Coronado ¿Qué más Gracias, nos quieres decir? Eh, bueno, ahora como usted ha mencionado Equipos láser van, van a ayudar a revascularizar esta, esta zona que está contaminada El tratamiento vía oral comienza a cortarse y se ven mejores resultados. Sí. Sí, se ven mejores resultados. El 99% de pacientes que ha llevado un tratamiento vía oral y, y no continúa con su médico, fracasa. ¿Por qué? Porque no hay un control. ¿Qué quiere decir? Siguen utilizando ese calzado que usted menciona que está contaminado y entonces se frustran creyendo que, que, que el tratamiento ha sido in, el inadecuado, que se han burlado de ellos, pero no, no es, el tratamiento ha sido bueno, pero si no cambias esos calzados contaminados, no vas a poder volver a ver resultados eficientes hasta que crezca la lámina, el resultado eficiente es que la lámina o la uña pueda salir del dedo. Limpia. Ese es el resultado eficiente que puede existir. Y en este caso, si, si, si desean eh, el, querer, el querer un apoyo, el querer una evaluación, el retirar partes de la uña y poder este llevarlos a un estudio, también se pueden comunicar a este WhatsApp, si desearían. ¿Sí? Es un apoyo. 35 al, al WhatsApp. Ya, ahí, ahí se comunican, ¿no? Con Henry Coronado, ahí anoten ese teléfono 935 97 87 62, ahí lo van a ayudar a que su uña quede como nueva. Ok, gracias Henry, gracias, este, muchas gracias por tu visita. Bien, ahora mientras que se instala mi siguiente invitado, quiero mandar...